¿Abortar no es estar enferma? <risa> una mujer embarazada no está enferma, una mujer que decide abortar no está enferma. Una mujer que toma decisiones por sí misma no está enferma.